<risa> Domina este juego como mando de la play Aprendo yo solo aquí carezco de sensei Si el está happy más dinero para el rey El arte está en la calle no se ve en el Google no Vuelvo a perderme con ese rave que dentro me crece Sé que es un juego, a veces se gana, a veces se pierde Dejo pa luna una loca y el bien, no acabo vicio Pues como siempre, no enciendo la luz de la noche me quiere Yo quiero que te para siempre en este siglo se muere la gente por hambre, por sed, nada no diferente quieren el oro para nada decente yendo de parís con toda mi gente nada que si estamos presentes siempre luchamos, no queremos suerte vamos al cuello del que estaba enfrente clan, clan, clan, suena las balas nunca disparan, cuando de falla llueve metalla, salen huyendo si no da la talla si gato, todo pavo me escucho tu pañas si pendo las ramas, acerca a tu pana se llena la grada, papá ver como mata se llena la clase de mierda barata <small> oh <noise> Las balas, nunca disparan, modo de falla lleven metralla, salen huyendo si no da la talla, si casta dos pavos me escucha tu españa, si prendo las ramas, acerca tu pana, se llena la cada pa' ver cómo mata, se llenan las casa de mierda barata. Quiero <tose> no raya, mire se calla, cogen en mi copa y no decir nada. Los trapos no salen de casa, si sacas la pipa que sea para usar. Se puso de moda el estilo negra, te no dar la cara, llega por la pala. Se puso de moda el estilo negra, te no dar la cara, llega por la pala. A no son rivales por lo que yo encierro como un en escuché tan solo cuenta. cuentos el hombre el que me da miedo todo lo que pierde no volverá luego el hombre el que me da miedo todo lo que pierde no volverá luego todo lo que pierde no volverá luego, no luego. No luego. te este juego como mando de la play aprendo yo solo aquí carezco de sensei el pueblo está happy más dinero para el rey el arte está en la calle no se ve en el Google game.